Trabalho de olvidor, vai lá. Quer você? Eu manifesto um gosto bom aqui. É o pai. Pai. hoy vamos a estar compartiendo con ustedes curiosidades, costumbres y características propias de brasil y qué contar de este que no se ha dicho ya pues bueno quédate en el vídeo que estaré compartiendo contigo curiosidades que a mi parecer resultan impactantes y de seguro no conocías número uno comienzo con lo primero que me llamó la atención al llegar a brasil lo primero que me impactó fue la cantidad de iglesias y farmacias que hay en todo Brasil es increíble en cada pueblo, en cada ciudad la cantidad de estos tres eh, lugares que uno se encuentra ya sea iglesia, gimnasios y farmacias droguerías allá y en varios de los países hispanohablantes como número dos, otra de las curiosidades que me llamó mucho la atención fue los son automotivos simplemente para que no sepan son automotivos son carros con equipos de audio acostumbrado a Cuba, que la mayoría de las fiestas y las personas en su casa tienen equipos de audio, no así en Brasil el gran porcentaje de los brasileños cuando hacen fiestas no estoy hablando de los carnavales o las discotecas, o otros lugares ni, ni los conciertos pero sí casi todo es algo, es algo que pude ver que es constante, que la mayoría de los brasileños no tienen en su casa un equipo de audio, sino que la gran mayoría lo tiene en los carros o sea, el son automotivos, como ellos le ya, las cachas de son, como ellos les llaman ya los equipos de, de música, ellos las tienen en sus autos. Como otra curiosidad tengo que la mayoría de los brasileños son personas muy abiertas, son personas sociables, amistosas. ¿Y por qué yo pongo esto entre las curiosidades? Si Cuba es así, Cuba es igual a Brasil en este sentido. Lo pongo de curiosidad porque la mayoría de los países que yo he ido no es así. Las personas son más cerradas, son más serias, pero no en Brasil. Para mí estar en Brasil era sinónimo de estar en Cuba. La gente, las calles son llenas de música, de fiestas, las personas les gusta bailar, eh, los vendedores ambulantes. Eh, o sea, Brasil para mí era estar en Cuba en ese sentido. Otra de las cosas es la demostración pública de afecto. Como bien lo decía, igual que son personas abiertas, también me llamó esto mucho la atención porque la mayoría de los países que he ido no es así. Aquí se encontrará a usted pareja besándose en, en el metro, en el parque, en varios lugares. Que en muchos países esto resulta bastante incómodo. No aquí en Brasil, aquí cada, en Brasil cada persona tiene su mundo. Y dentro de estas curiosidades también, eh, ya que las personas son muy abiertas también, pero la forma de vestir en Brasil son más mucho más abierta a la hora de vestir, en chor, en chancleta, siempre en pullover o en gorra. Para... Y cuando me refiero a esto no solamente en la zona de playa sino en varias, varias ciudades que no son costeras también eso es una forma muy común de vestir, usando chor y, y son más liberales en este caso. La cantidad de bolsas de plástico que utilizan para todo, o sea que cuando uno va a comprar le ponen una dos de, de par en par o hasta tres bolsas para, un, para una misma cosa. Y cuando uno sale un día normal de compra puede llegar a la casa con un montón de, de bolsas infinitas de plástico. Y esto para mí me, me resultó muy curioso. Otra de las cosas es la servilleta. Allí todo es con servilleta. Aquí en Cuba tenemos la costumbre de usar las famosas toallitas, que son retazos de, de toalla. Se utilizan para secar el sudor, que siempre uno trae en el bolsillo, en el caso de los hombres la las mujeres en el bolso. En este país no es así. En este país eso se ve de muy mala higiene, coincido con ello, la diferencia es que uno está acostumbrado a un país donde esto resulta económicamente inviable estar, ejemplo, cambiando garras servilletas y servilletas. Cuando uno se viene a la mente de compras de lujo, o sea, compras de lujo de ropa, zapatos, accesorios y todas estas cuestiones, no se le viene a la mente a primera instancia a un país como Brasil, ciudades como Sao Paulo, como Brasilia, como Río de Janeiro. Se le vienen rápido a la mente ciudades como Milán, como París, como New York, íconos de la moda. Pero no debemos excluir a estas ciudades porque la gran mayoría de las supermodelos del mundo vienen de Brasil. Modelos como Alessandra Ambrosio, Adriana Lima o la mejor modelo de historia para muchos que es Michelle Bündchen. Este país aporta una infinidad de, de marcas registradas y de tiendas de alta, de alta costura. Que esto me sorprendió bastante porque no me esperaba siempre cuando uno tiene, se le viene a la mente Brasil, se le vienen otras cuestiones que no es de la moda, de alta gama bueno, aquí nos encontramos en un solo día de compra miren para acá, sí, miren un solo día de compra con algo de dinerito miren todo esto el desarrollo es el desarrollo caro de más, caro caro, todo Yamil, si no es por ese reloj, tú no tienes idea de las cosas que se hubiesen traído demás. más. Miren esto, miren, miren, okay, qué, yo, miren yo, cantidad yo. de blusa, de media, de calcilla, como se dice aquí, mi traje de graduación, todo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Si desea tomar unos tragos en Brasil y por un precio accesible, tendrá que dirigirse a los botecos. Simplemente son lugares donde vas a compartir con las amistades, a sentarse a beber, a ver un partido de fútbol. Son negocios que por lo general tienen un espacio pequeño con sillas y mesas de plástico en la acera del frente del negocio. Es un lugar donde se venden bebidas bastante accesibles, económicamente hablando, de, de botella de cristal y otros tipos de cerveza como el Skull, o la brama comunes en Brasil. Lo que más me impactó de Brasil que es con respecto a la alimentación. Brasil en la mayoría de los lugares, cuando digo la mayoría de los lugares no me estoy refiriendo a los lugares de alta cocina, esos lugares donde van las personas de alto poder adquisitivo, me refiero a uh, donde van las personas el día a día, los restaurantes, lanchonetes, la mayoría de esos lugares la comida, escúchenlo bien, se pesa, o sea la venden por peso Usted va, pasa por las mesas calientes con su plato, va sirviéndose de tipo buffet ¿ah? y cuando llega su, la hora de pagar va a la caja y le pesan el plato. O sea que si usted por lo general tiene un cartel que dice no, la, la comida eh, un kilogramo es tanto, 50 reales, 60 reales, depende de lo que tenga. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted coge un kilo de carne, yo cogo un kilo de, de fruta o un kilo de arroz o ajos con frijol. Usted y yo vamos a pagar lo mismo. Otro, también con respecto a la comida impactante es, que la mayoría de los lugares de Brasil, por, por no ser absoluto, las personas tienen la costumbre de servirse tipo buffet. Casas particulares inclusive. ¿Qué me refiero a esto? En la gran mayoría de los países que conozco, inclusive Cuba, no tenemos esa cultura. Aquí se sirve en la mesa, todo el mundo se sienta. Un familiar no te sirve, uno se sirve. No, en este lugar todo se pone alineado, estilo mesa-buffet, y todo el mundo va pasando en orden y se va sirviendo y se va sirviendo. Esto me resultó bastante impactante, bastante increíble. Y otro punto que también respecto a la comida es el aguacate. En este país el aguacate no es como para el caso de los cubanos, en otro, varios otros varios países que he ido, que lo utilizan como una ensalada. En este país el aguacate es una fruta. Que no te sorprenda encontrarte helado, batido y otras cosas que comúnmente se hace con la fruta en este país. Y lo, y lo comen dulce también, otra de las cosas. La harina de yuca. Eso es una de las cosas más que para mí resulta curioso que más se utiliza en Brasil. Dependiendo con lo que lo hagan, con la farofa, fariña, otro tipo de ingredientes que lo hacen para todo. Y el maíz hervido. El maíz hervido, como tradicionalmente se, se utiliza en Cuba, es ¿eh? con todo y la tusa. No sé cómo se le diga en su país, pero en Cuba se le llama tusa el maíz bien hervido de granado y acompaña casi todas las comidas cabe recalcar que para mí la comida preferida o sea la base de la comida preferida para mí es arroz y frijoles ese arroz y ese potaje y también es la base del plato tradicional de Brasil espero que estas curiosidades te hayan agradado y pronto estaré compartiendo cosas que no deberías hacer a mi parecer lo que, dentro de mi experiencia cosas que no deberías hacer en Brasil como cosas que son muy, muy ejemplo que ellos lo hayan muy negativo, que para nosotros resulta normal interpretar en este, en este país. Así que estas son curiosidades que al final acabo echando de menos. Si te ha gustado mi vídeo, suscríbete y da un like para que me apoyes. Y esperamos compartir más curiosidades y de las sociedades y de los países y estas cosas que son propios de ellos. Así que muchas gracias por ver el vídeo, por apoyarme y nos vemos en el próximo vídeo.